Buenas tardes a los seguidores de nuestro canal de Movimiento Civil. Bienvenidos eh, una vez más a vuestro canal. Hoy quisiera mencionaros algo muy importante que va a tener lugar eh, en los próximos días, la próxima fecha, y que estoy preparando. Eh. Estoy preparando para todos aquellos que siguen esta plataforma, que como saben, yo inicié hace dos años como consecuencia de toda la situación mundial que comenzaba ¿no? a desencadenarse Y que sabía yo perfectamente que nos podría llevar al desastre económico Por eso, queridos amigos del canal, vamos muy pronto a comenzar aquí, ¿vale? En Facebook, en Youtube, en Odyssey, en Telegram y en todos estos canales... Un análisis del mercado de las criptomonedas ¿vale? y del Bitcoin y de otros activos como el petróleo, el oro, la plata y muchos más. ¿vale? Vamos a analizar el SP500, la bolsa de Estados Unidos, el Nasdaq, también analizaremos la bolsa española porque llevo eh, alrededor de 8 meses invirtiendo en... Eh, criptomonedas, en criptomonedas también en metales preciosos y voy a enseñar eh, de una forma educativa a través de la formación cómo se operan en los mercados financieros. vale Voy a mostraros las operativas que yo realizo en los mercados y cómo se obtienen ganancias ganancia en los mercados financieros. Será toda la noche. De lunes a viernes, ¿vale? Vamos a elegir una hora de la noche para estar en directo ¿eh? durante una hora con todos vosotros, en directo. ¿eh? Se retransmitirá por YouTube. ¿eh? Estaremos en directo por YouTube y después se quedará grabado en todas las demás plataformas. ¿eh? Saben también que yo ahora mismo doy un curso. Estoy dando curso, estoy formando a personas Dentro del ámbito del Bitcoin Y de las criptomonedas ¿Eh? Tengo unos alumnos que están apostando Por la formación Pero respecto a lo que Se va a llevar a cabo aquí Todo se va a realizar a través Del análisis Vamos a hacer trading, vamos a tradear Que es diferente a invertir Vamos a operar en los mercados Sacando rentabilidades y ganancias Respecto a los diferentes Activos ¿Eh? Y vamos a proyectar a proyectar el precio de esos activos dentro de los mercados. ¿eh? El precio del petróleo, de aquí a un día o a cuatro horas, dependiendo de la temporalidad, o a una semana vista, a un mes, a tres meses, como queráis. Y me podréis preguntar todas las dudas que tengáis. Vale, Yo tengo un sistema, una operativa, como he comentado, que me hace ganar. Y la quiero mostrar para que las personas se formen, ...dentro del ámbito de la inversión. Yo tengo formación en Derecho Internacional del Comercio... ...y siempre me interesó el comercio. Siempre me interesó el comercio. Y ahora, eh, con tiempo, porque así lo he decidido... ...voy a compartir con la comunidad de Movimiento Civil... ...con este canal, toda esa información... ...que va a ser muy relevante... ...y vais a poder entender muchas cosas de, de este sistema... Vais a poder entenderlo prácticamente todo. ¿Mm? Ya estoy finalizando con lo que es el estudio que voy a tener, ¿eh? con el estudio para poder hacer esa grabación, en que ya lo tenía de antes, porque yo lo utilizaba para el canal de Movimiento Civil en Twitch, pero se le van a hacer unas mejoras y esto me va a permitir a mí poder trabajar mejor ¿eh? con, con aquello que queráis estar, porque yo sé que va a haber gente que va a querer estar y es una oportunidad, una oportunidad que vais a poder aprovechar ¿eh? Eh, porque va a ser gratuita, o sea, yo lo voy a hacer simplemente por formación por crear una comunidad de personas que decidan invertir en el mundo cripto apostar por el mundo cripto apostar por la tecnología blockchain que es la tecnología del futuro ¿eh? yo sé que hay comentarios de todo tipo sobre bitcoin porque me dice la gente en España hay gente que me dice que bitcoin es una moneda virtual y realmente Bitcoin no es una moneda virtual, Bitcoin es un activo digital, es un activo digital que está soportada por el puerto 8133, que es un puerto que actúa dentro de Internet, de la red de Internet y que opera a nivel global, permitiendo hacer transacciones, ¿eh? cada 10 minutos genera una serie de bloques y conecta los diferentes nodos a nivel global de esa red que opera y que tiene una tecnología muy fundamentada, muy fuerte y que supera a Internet, ¿Eh? porque no sé si os acordáis, pero en los años 2000 nos dijeron a todos nosotros que Internet iba a desaparecer, que Internet le quedaban pocos años, ¿no? y después habéis podido comprobar de que Internet sigue ahí, sigue estando ahí y ha tenido un gran éxito. Pues Bitcoin es exactamente lo mismo, pero mucho más desarrollado, mucho mucho mucho más desarrollado. Muchísimo más. Y por eso lo vamos a hacer. Aquí me saluda Isa Romero Mazi, que me escribe y me pone hola Juan. ¿Eh? Hola Juan. Muy bien. Muy bien. Y otras personas más, ¿eh? que están ahora mismo en directo. En directo ¿eh? con todos nosotros. Me habéis pillado, me habéis pillado de descanso en la playa. ¿Eh? Ahora mismo estoy fuera por vacaciones pero una vez que me incorpore vamos a tratar todo esto que os estoy diciendo. ¿eh? Así que está muy atento ¿eh? a lo que se viene. Yo opero con BINX. ¿eh? Me habéis preguntado con qué casa de cambio yo opero. Yo opero con una plataforma totalmente descentralizada, es BINX. Eh, les felicito por su trabajo, por la forma de trabajar que tienen. Eh, se opera muy bien. Eh, es una plataforma muy fácil de utilizar, la interfaz es muy rápida, cuenta con unas ventajas muy grandes porque puedes operar en spot, puedes operar a través de copy trading, puedes operar directamente desde futuros, ¿eh? del mercado de derivados, que es el que yo opero, ¿no? futuros estándar o futuros perpetuos, eh, y te ofrece una serie de ventajas muy interesantes, ¿no? además de tener muy bajas comisiones porque prácticamente no se pagan comisiones a la hora de operar y te ofrece una serie de garantías muy muy muy interesantes ¿no? así que yo la recomiendo porque a mí me va bien ¿eh? Eh, me va muy bien con ellos y, y estoy muy seguro muy protegido y por eso sinceramente considero que eh, todas las personas que operéis dentro de los mercados tenéis que buscar una plataforma una casa de cambio que ofrezca esas garantías ¿no? que os haga operar de forma fácil de forma adecuada y de forma diríamos rápida ¿no? y sencilla ¿no? la verdad que el lema de Binequi es eh, trading making easy ¿no? o making easy de trading haciéndolo fácil haciéndolo sencillo ¿no? y eso es lo que uno busca cuando opera en los mercados que todo sea sencillo que sea rápido que sea fácil de operar y se obtienen grandes ventajas ¿eh? yo sé que vais a aprender mucho sé que vais a aprender eh, yo no administro bots, ni administro cuentas privadas de nadie, ni administro capital de nadie. Simplemente yo opero con mi propio capital. Me gusta el trading, me gusta operar en los mercados, me siento cómodo. He hecho muy buenas operaciones esta semana en euro, porque el euro está cayendo. El euro es una moneda que se va al garete ¿eh? y estoy aprovechando ¿no? o es, eh, esa oportunidad de poder operar con una moneda como es el euro que va a quebrar. Va a quebrar dentro de no mucho, estáis viendo la crisis ¿no? que hay en Italia, la crisis política tan acentuada que hay en el país, ¿no? con Mario Draghi dimitiendo y va a llevar al euro al desastre. ¿no? Los euros no van a valer nada y por eso yo desde hace ya un tiempo, desde el año pasado, llevo invirtiendo en Bitcoin y en otras criptomonedas y es un mercado muy interesante, muy joven, muy nuevo, muy moderno y creo que os va a gustar. ¿Eh? Todo esto que se va a hacer en este canal eh, os va a gustar porque es muy diferente Es muy diferente a todo lo que yo iba contando aquí desde que se inició la pandemia Por allá en mayo de 2020 que yo comencé ¿no? a, a entrevistar a personas en este canal Pero ahora va a ser muy diferente Vamos a pasar al comercio, vamos a pasar a estudiar los activos y vamos a pasar a ver el mundo desde una perspectiva muy diferente. Muy diferente y con una formación muy sólida. ¿Qué es lo que yo pretendo? Educar financieramente a la gente que vive en España para que sepan cómo tienen que operar. ¿Cómo tienen que operar? Y si utilizan el sistema de trading que yo he aprendido, pues me parecería estupendo que la gente lo haga si les sirve para ganar operaciones. Me parecería interesante, ¿no? me parecería muy interesante y crear así pues una comunidad de personas eh, con perspectivas, ¿no? y sobre todo con ideas parecidas con ideas muy parecidas ¿eh? así que no le tengan miedo a Bitcoin ¿eh? que no es ninguna moneda virtual como algunos pensáis, Bitcoin no es una moneda virtual, Bitcoin es una realidad en sí misma, es un activo y, y bueno y creo que va a ser una oportunidad muy muy, muy interesante, así que Comparto este vídeo en las demás redes sociales, que sepan que estamos en Twitter, que estamos en YouTube, que estamos en Telegram, que estamos aquí en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Odyssey. y ahí vamos a compartir todos los análisis. Estaremos todos los días, de lunes a viernes, por la noche. Lo vuelvo a repetir para que después no vengas a preguntarme, ¿eh? porque lo vais a poder ver. Todas las noches estaré una hora o una hora y media. No sé exactamente el tiempo, pero aproximadamente. Y podréis preguntarme sobre cualquier activo, el activo que queráis. Lo analizaremos y lo estudiaremos en directo. Cualquier activo. A una hora vista, a cuatro horas vista, a un día, a una semana, a un mes, a tres meses, a un año... Lo que queráis. Lo que queráis saber, lo vais a saber. Pero siempre operando desde el análisis técnico, no el análisis fundamental. Porque una cosa es en el análisis técnico, que es el que yo voy a realizar... Y otra cosa son los fundamentales, la información o las noticias que dan los medios. Eso ya no lo controlo yo, ¿eh? las noticias o la información que haya, pero sí podemos controlar el análisis técnico. El análisis técnico sí lo podemos controlar, a través de los indicadores, a través de los soportes, a través de la resistencia, a través del squeeze... Bueno, ya iremos adelantando muchas cosas, no quiero comeros ahora <risa> la cabeza y menos un sábado, pero de verdad... Estén muy atentos porque vamos a comenzar muy pronto. Llevo preparándolo tiempo, llevo operando desde hace tiempo, pero creo que ha llegado el momento de poder mostraros a todos lo que hago dentro del trading. Ha llegado ese momento y lo voy a hacer con mucho gusto, con muchísimo gusto para que lo vean. Un saludo a todos, espero que compartan este vídeo y nos vemos. ¿eh? Nos vemos en YouTube muy pronto. Lo anunciaré aquí en Facebook para que todo el mundo lo sepa. Cuídense a todos.